Hola de Aquí aquí! ¡RemoCraft! ¡En un nuevo vídeo! Ha pasado bastante tiempo, lo sé, lo lamento... Pero el día de hoy vengo bastante más animada que de costumbre, como estaréis viendo... Y hay diferentes razones que iré comentando a lo largo del vídeo... Pero primero voy a decir de qué tratará el vídeo de hoy... El día de hoy traigo contenido personalizado de rampo Un personaje de Dream SMP, una serie de cubitos... La cual me gusta bastante, la verdad... Esta será la primera parte de este personaje... La cual va a incluir su traje, su, sus orejas, su pelo, sus ojos y su libro de la memoria, ya que es un personaje con una memoria un poquito mejorable y tiene que llevar un libro para apuntar sus recuerdos y demás <risa> porque si no estaría en bastantes problemas y si os preguntáis quién es Rambo, aquí podéis ver su skin y un dibujo que hice para tener la referencia del personaje y más para hacer el contenido si queréis segunda parte de Rambo os pido 15 likes 15 likes y hay segunda parte de Rambo y si no seguiría con otros personajes como por ejemplo sarna del Dream Team y si no, seguiría con más personajes que me vayáis diciendo de series, películas. Siempre, en los comentarios siempre los leo, podéis comentarme, me gusta tal serie, podéis hacer a este personaje o X personaje de, yo qué sé, de un videojuego. Y tal vez me digan, ah, mira, yo también conozco este videojuego, voy a hacerlo. O yo qué sé. Pero bueno, siempre estoy <ríe> siempre estoy abierto a sugerencias. Y dejando ahora un poco de lado lo del de contenido personalizado de los sims, que es un gran tema de conversación. Tengo alguna otra cosilla que comentar, como por ejemplo el hecho de que no estoy grabando esto con mi portátil porque si lo estoy haciendo con el portátil ya me habrían salido mínimo 5 pantallas azules MÍNIMO Lo estoy haciendo desde mi nuevo ordenador, así es gente, tengo un nuevo ordenador, estoy bastante emocionado al respecto porque esto me abre un montón de posibilidades de diferentes cosas como vídeos con más calidad vídeos más diversos porque ya podré grabar gameplays por fin es que no podían grabar gameplays ni de Undertale que Undertale es un juego bastante bastante sencillito en el sentido de que no te pide mucho <ríe> no pide mucha RAM ni mucha gráfica tampoco el juego así que se vendrán gameplays al canal probablemente dentro de muy poquito más colaboraciones con gente que, que ya conocéis como Julie Tart y lo de U666 y también otra cosa que es como la gran noticia que tengo es que voy a empezar a hacer streaming Yay. Así que podéis seguirme en Twitch de Donde si no oís muy pronto comenzaré a hacer streaming También os recomiendo seguirme por Instagram Porque por ahí le avisando de los streams y demás O por Twitter también puedo decir alguna cosa También por ejemplo, no tiene nada que ver Pero me acaban de vacunar hoy Estoy bastante contento al respecto Me molesta un poco el brazo pero es lo normal Yo prefiero eso a lo otro Así que vacunaos por favor, gracias y no tengo mucho nada más que decir. Así que sin nada más que decir. Si te ha gustado el vídeo dale like. Suscríbete. Dale a la campanita para que Youtube te avise del próximo vídeo. Sígueme por Twitch para ver mis directos y demás. Porque se vienen cosas muy chulas por ahí. Y chao.